¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noche de Census, aspectos a considerar en la Declaración Anual de Personas Físicas. Presenta Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez, y como invitada especial, Maestra Yasmín García Cano.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 y eh, como todos los miércoles vamos a tener un tema bastante importante, yo creo que ya nos estamos preparando para, eh, estamos saliendo de las declaraciones de personas morales y nos enfrentamos a las declaraciones de personas físicas. Yo creo que muchas personas, muchos contadores, muchos colegas, pues estamos batallando ahí con, eh, eh, he visto en redes sociales ahí de que, pues la cargan ahí en Chrome, no se las guarda, por ahí vi una, una publicación ta, también de, me, me permito mencionar al maestro gocejo también de, de que se puede ahí en otra plataforma el el ECH, eh, donde si sí la guarda pues ahorita estamos en el tema de las morales ¿No? Pero yo creo que ya estamos como a, a, a siete días a ocho días de empezar a preocuparnos por las declaraciones de las personas físicas y por eso es que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre a, algunos aspectos a considerar en la declaración anual de las personas físicas y para esos efectos, pues, vamos a tener de invitada, eh, ya estuvo con nosotros y me complace también eh, mencionar que, que, que pues, es una amiga, una compañera, una colega que también me ha hecho el favor de invitarme a su foro, invitarme a su programa, por ahí también al rato nos va a decir sus redes sociales, nos va a decir dónde va a estar también publicado este este video, la maestra Yasmín García Cano, que en un momento ya la voy a presentar y, pues, eh, espero que podamos compa compartir este video, compartir estas, estas pláticas que tenemos en Noches de Censos como cada miércoles, porque ese es el objetivo de nosotros, eh, compartir, eh, a, abundar un poquito más en el conocimiento o apoyar a las personas que en algún momento tengamos alguna duda, alguna controversia con respecto a temas que estamos tratando cada miércoles como hasta el día de hoy. Pues bien, como es costumbre también en nuestra noches de census, pues vamos a pasar a la lectura de las, eh, las noticias de la semana, las noticias un poquito más relevantes. Ahorita estamos eh, inmersos en la parte de la inauguración de, del aeropuerto Felipe Ángeles de la guerra como tal, pero pues vamos a estar hablando ahorita de tres noticias también bastante importantes, y regresamos a la presentación de la invitada del día de hoy. Pues regresamos después de este corte de las noticias. Y ahora sí, ¿Qué pasa con el horario de verano? Yo creo que ya nos estamos enfrentando a, a esta parte del horario de verano y nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el horario de verano pronto tendremos respuestas sobre si se queda los titulares de las distintas dependencias del gobierno participarán en la toma de esta decisión el gobierno federal se encuentra analizando a fondo la eliminación del horario de verano informó este miércoles el presidente López Obrador desde que estábamos en la oposición hay malestar en la gente porque no se consultó. Se habló de ahorros, pero no se demostró que realmente se ahorrara energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros y comparar con daños que se puedan causar por cambios de horario de tallo. Tras la resolución emitida por el Senado de Estados Unidos para volver permanente el horario de verano a partir del 2023, así garantizar más horas de luz para sus habitantes, el mandatario federal fue cuestionado sobre los pasos que tomará México al respecto. Como segunda noticia tenemos, recaudación por IEPS a combustibles podría ser negativa si persiste temor a un gasolinazo, dice BBVA. El estudio de la empresa bancaria señala que los productos energéticos y materias primeras tendrán impacto inflacionario por la inversión, invasión rusa a Ucrania. Aunque los altos precios del petróleo tendrán un efecto favorable en los ingresos públicos de México en 2022, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS para gasolina y diésel podría ser negativa en caso de mantenerse la política de subsidiar el consumo de los combustibles para evitar otro gasolinazo, reveló un estudio de BBVA. El estudio detalló que el entorno de altos precios que están sufriendo los productos energéticos y materias primas a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, también tendrán un impacto inflacionario en el país, ya que las cadenas de suministros de varias industrias ya están siendo afectadas. Y como última noticia también tenemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador califica de conservadores y fifís a artistas que participaron en campaña contra Tren Maya. Celebridades como Eugenio Derbez y Saúl Hernández participaron en la campaña Sálvame del Tren, que denuncia la destrucción de Flora en zonas donde se construye el proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de conservadores y fifís a los artistas e influencers que participaron en la campaña Sálvame del Tren. Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el banatario aseguró que una vez que se inauguró el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, sus adversarios ahora realizan una cruzada contra el tren Maya, contratando o convenciendo a artistas pseudoambientalistas. Ahora es el tren Maya convence o contratan artistas pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya, afirmo. Pues bien, estas son las tres noticias que han sido más relevantes o hemos destinado para ustedes en este miércoles de census, en esta noche de census, y pues, para que estén ustedes informados, vamos a regresar ahorita ya a la presentación de nuestra invitada del día de hoy, la maestra Yasmín García Cano, que nos va a hablar precisamente de los aspectos a considerar en la declaración anual de personas físicas. Regresamos después de este corte. Bien amigos, sean bienvenidos ustedes, les pedimos que compartan esta transmisión, y pues vamos a entrar de fondo al tema, y a la presentación de nuestra invitada el día de hoy, me complace, Bastante, eh, eh, yo creo que ya ahorita desde noviembre que tengo la oportunidad de estar al frente de este programa de Noches de Census, que, que tuve la dicha también de que el maestro Antonio Aranda me dejara en la conducción de este su programa, pues tener invitados especiales, he tenido bastados, bastantes invitados especiales, muy especiales, pero pues el día de hoy repetimos, repetimos con la maestra Yasmín García Cano, y pues también, como les comenté hace rato, en, en un inicio ella también ha tenido a bien invitarme a, a su canal de, de YouTube, a su foro, eh, ahorita nos va a comentar la maestra los foros que tiene ahí, eh, eh, es, eh, es una influencer, así me voy a, a permitir llamarle eh, en redes sociales, y yo creo que es importante también porque la conocen bastantes seguidores, eh, nosotros estamos en esta plataforma de Facebook, pero pues ella también incursión ahí en, en YouTube. También por ahí ya la vi que anda en TikTok y, y, y bastantes redes sociales, ¿no? Y pues siempre el ánimo de compartir, lo he comentado con ella, el, ambi, el ánimo de, de compartir con nuestros colegas, con eh, los estudiantes, con los contadores, y debatir o compartir algunos cuestionamientos que algunas veces pues tenemos alguna duda por ahí, ¿no? Y el día de hoy nos complace con eh, la presentación del tema de los aspectos a considerar en la declaración anual de las personas físicas. Y me voy a permitir leer parte de su semblanza académica. Ella es licenciada en Contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es fundadora de Cuadra Solution. Consultoría digital especializada en asesorar contable y fiscalmente a pymes y emprendedores. O Socia de la Asociación Nacional de Fiscalistas .net, Anafinet. titular del programa Cuadrando la Info que se transmite los viernes cada quince días por el aula virtual de actualizándame.com. .com. Titular del programa Cuadra .xq Cuadra que se transmite los jueves cada quince días por el aula virtual de Anafinet .net.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 y o co que comienzan su la labor independiente articulista en diversas revistas especializadas para contadores y expositoras de temas de carácter fiscal en diversos foros, pues esta, esta lectura es de, de la primera vez que la tuvimos, pero eh, ya me enteré que por ahí va a estrenar un, un programa un eh, pregunta a la contadora, creo decía algo así contadora, ahorita nos va a platicar un poquito de eso, ya, ya ando de de, de, de, ahí en las redes sociales también visitándola. Y pues sea bienvenida a este su programa Noches de Census. Es un gusto tenerla aquí como invitada, a nombre del maestro Antonio Aranda, que también pues eh, le da la bienvenida, a noche de a, a, a nombre de Census Capacitación, pues le damos la bienvenida, y pues le cedo los micrófonos para que salude a nuestro auditorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hola, este Pedro, ¿cómo estás? Ahí, ahí andamos un poquito roncos pero estamos Pero estamos es lo importante estamos. muy bien oye pues muchas gracias por la presentación gracias de verdad y pues bueno sí exactamente esa semblanza fue de noviembre si no mal recuerdo octubre noviembre por ahí que fue cuando estuve aquí que tu, tuvieron el honor de invitarme que fue también cuando te conocí uh -huh. y efectivamente pues bueno ya de ahí. Eh, también te invité al canal de YouTube, también mucho éxito. Y pues bueno, sí, eh, efectivamente, ahora ya resulta que también le añado otro, otro título, bueno, no título, sino otra actividad, otra cosa, que estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Ya también para, pues, aprender más, eh, conocer, aplicar mejor lo, lo que hago como contadora. Y pues bueno, siempre es una, una muy buena mancuerna. Y lo que comentaste de preguntar a la contadora, ese es un, fíjate que es un video que hago en vivo en YouTube, porque pues siempre hay muchas dudas, siempre hay muchas dudas. De hecho, de la comunidad, de los suscriptores de YouTube, fue que salió el libro también, bueno, el libro e también, o sea, de inspirarme de ellos, de todas las dudas que tenían, qué era lo que más me preguntaban. Entonces, de ahí dije, bueno, pues hay que reunir estas 101 dudas Nada más, porque hay muchas. Sí, hay muchas. Pero dije, pues bueno, sí. Entonces dije, bueno, pues hay que reunirlas pues en un lugar en donde todos puedan eh, tener el acceso. Y, eh, y pues de ahí también desarrollé esta idea de pregúntale a la contadora, de tener una vez al mes esta sesión de preguntas y respuestas. O sea, y literal, pues es como un consultorio no en el que me pueden hacer preguntas, yo les respondo. Si hay algún tema, digo, porque nunca falta algún tema que sea muy específico o muy particular, entonces, pues bueno, lo tratamos por separado. Pero ahora resulta que va a ser este viernes, este viernes va a ser la sesión en vivo, están invitados a las 5 de la tarde, hora del centro. Pero además es especial porque el sábado es aniversario de Cuadra Solutions, cumple 8 años. Y pues bueno, va a estar, eh, digo, aunado a todo el tema de preguntar a la contadora. Pues vamos a hacer una dinámica para sortear una asesoría. Entonces, invitadísimos, invitadísimos todos. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Es como siempre un gusto para mí compartir y pues bueno, también charlar contigo, por supuesto. Claro, este, maestra Yasmín, pues eh, es siempre un gusto... Yo creo que ya hemos platicado bastante en confianza de temas fiscales y yo creo que cuando se platica entre contadores, cuando se platica entre, entre colegas, pues podemos sacar mucho provecho, ¿no? Eh, eh, eh, ahorita el tema que nos preocupa, ya estamos a 23 de marzo y estamos terminando las declaraciones de las personas morales, mi, mi, mis ojeras lo, lo dicen y yo creo que los de muchos también lo dicen, eh, pues ahorita también nos tenemos que estar preparando para las declaraciones de las personas físicas, ¿no? Porque pues ya nos tocan en abril, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Entonces, pues terminamos morales, pero nos vamos a las físicas, y yo creo que en este, en este tiempo de morales nos dimos cuenta de muchas cosas con la autoridad, o cosas que tal vez ya sabíamos, pero no queríamos darnos cuenta, ¿no? Como la precarga de algunas cuestiones, eh, eh, nos dimos cuenta por ahí que eh, precargó honorarios a personas físicas atendiendo a las declaraciones de retenciones que nosotros presentamos. También nos pudo haber precargado arrendamiento, así es que presentamos retenciones de arrendamiento. Eh, en fletes no tuve esa suerte, no sé si algunos de los que nos escuchan tuvieron esa suerte de que les precargaran la parte de, de, de autotransporte con las declaraciones que también algún momento se presentaron. Entonces yo creo que la autoridad. Ahorita ya nos está, eh, discúlpenme los gallos, es que ando un poquito ronco. Este, a, ahorita ya nos está, ya nos está eh, avisando, yo creo, cómo va a venir la parte de las físicas. Las físicas, yo creo que fueron en un primer momento como que eh, eh, el parteaguas de todo esto, ¿no? Ya vinieron precargadas mucho antes que las morales. Y es lo que vamos a platicar ahorita, porque pues ya venían las físicas casi, dale enviar y, y vamos, ¿no? no cobra tu saldo a favor que, que también muchos eh, colegas o no colegas por ahí en redes sociales, uh -huh. pues dicen, yo te, yo te tramito tu saldo a favor, te cobro tanto, y, y, y, y perdone la palabra, pero venga a nosotros tu reino, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es donde, donde se denigra en algún momento la, la parte del contador, de la formación que en algún momento debemos tener, o de todos estos foros, o de estas, estas pláticas que en algún momento nosotros tenemos para efectos de poder entender el por qué hace una deducción, el por qué se acumula un ingreso, el, todas estas cuestiones técnicas que tanto aquí la, la maestra Yasmín, su servidor, y yo creo que muchos de los que estamos viendo, pues conocemos, ¿no? Ahorita, pues ya para empezar con el tema eh, eh, principal, por aquí ya tenemos algunos comentarios, saludos a la, a la contadora también, don Ajir Ramírez, que nos está viendo, que, que, que eh, nos, nos complace de ver aquí de... De, es, es mi compañera, bueno, es mi contador ahí de Instituto Univita, donde pertenezco y doy clases también aquí en el estado de Oaxaca. Y pues eh, les pedimos que también que compartan, ya, ya vamos a iniciar con, con el tema con el tema de personas físicas. Pues, ¿qué nos puedes comentar, este maestra Yasmín García? Los primeros comentarios con respecto y, e, e irnos preparando a este abril que nos espera ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos ir preparando? ¿Qué debemos considerar para efectos de estas declaraciones de personas físicas? Porque regímenes de personas físicas son mucho más que las personas morales. Entonces, en este tema, pues yo creo que sí tenemos bastante, bastante tela de dónde cortar. Así es, es correcto. Fíjate que yo tengo normalmente un video o en las charlas en donde participo, que hace rato mencionaste unas, de siempre, eh, como por ahí de octubre, septiembre, octubre, noviembre, más o menos, ya ir eh, pues familiarizándonos con, familiarizándonos con esto. Y normalmente llamo a ese curso este, preparando tu declaración anual, bueno, esa charla, esa plática, preparando tu declaración anual o también eh, garantiza tu saldo a favor. En estas charlas lo que hago es, pues bueno, de entrada, como dijiste, saber los ingresos. Afortunadamente, ahora ya el SAT, digo, no todo es malo, ¿no? A veces nos enfocamos en que muchas cosas son malas y que la página, que bueno, digo, eso ya está de más, como dicen, eh, no importa cuándo veas este comentario, siempre aplica <ríe> de las fallas del portal, pero también tenemos estos visores que han sido de gran ayuda. Visor de nóminas, que son uh -huh. los ingresos. Este, buenísimo, porque ahí empezamos a ver. Y yo siempre recomiendo eso, o sea, empiezo así, ingresos. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Revisar el visor. Pero de, te digo, yo te, lo... Te voy a interrumpir sí, adel aquí. Adelante. adelante. Visor, tenemos dos visores, ¿no? Uno de sí. nómina para patrones y otro de nómina para trabajadores. Ah, aquí sí. la materia de ingresos sería la de los trabajadores. De los trabajadores. Exacto. De los trabajadores. Entonces siempre les aconsejo, te digo, como es como por noviembre, eh, octubre, noviembre, entonces siempre les digo, entren, echen un ojo, revisen, porque nunca falta el patrón fantasma. O sea, uh -huh. digo, bueno, digo, podríamos ser de los afortunados que no nos ha tocado, pero se da mucho, se da mucho ese caso de tener unos patrones que no conocemos. En principio, bueno, digo, antecedente hay demasiado con el tema del outsourcing que las, las personas trabajan en una empresa pero resulta que les paga otra y a veces uh -huh. ni siquiera saben quién les paga o sea no saben quién es efectivamente el patrón y a veces no es uno, son dos lo que ocasiona es que en automático ya estén obligados a presentar la declaración anual o sea, no, no, o sea ni se enteran bueno, esto es aparte porque me da mucho coraje este <risa> tema de lo de low y todo esto, ¿no? Por la afectación. Y es que me ha tocado a mí muchos casos de ver a las personas que dicen, pues es que siempre me están quitando y, y luego no veo, o sea, no reportan las retenciones. Bueno, hay de todo. Pero lo primero es es revisar que efectivamente los FDIs que tenemos son los de nuestro patrón. Si vemos algo desconocido, pues en el momento ir y pues al área de recursos humanos, contabilidad, administración, con el jefe a revisar qué es lo que está pasando. Primero que nada, no para estar seguros de que se van a declarar los ingresos reales, los ingresos propios y que no se va a tener ningún problema con la situación del saldo a favor posteriormente, si es que le corresponde. Entonces, este es uno de los visores que, bueno, pues tenemos tres, o sea, entonces ahorita tenemos dos, sí tenemos dos de nómina, uno patrón, uno trabajador, pero tenemos otro, que es el de deducciones personales. Y este también uh -huh. está genial, porque aquí yo les digo, mira, entra y revisa. O sea, también no falta que eh, cuando se estamos presentando la declaración ya en abril y resulta que, eh, oye, tal factura la estás considerando, no. ¿Por qué? Porque se pagó en efectivo. No, es que yo la pagué con tarjeta. O sea, yo la pagué con tarjeta, ¿no? No, pues es que la factura dice que efectivo y además no trae el uso del CFDI, que uh -huh. sea de un gasto personal, o sea, infinidad de, de casos. Entonces, por eso siempre digo, hay que tratar de, de prevenirlo en el ejercicio, porque ya después si nos cambiamos, como ahorita, o sea, si ahorita le dices al médico, dame eh, mi CFDI del año pasado, ¿qué te va a decir? No, <risa> no, digo que podría, ¿verdad? Pero bueno. Ya es entrar en otros temas. Eh, entonces, esas cuestiones, o sea, si lo estamos detectando a tiempo, pues siempre es mejor. Ya lo detecté en tiempo, voy y le digo al doctor, a ver, aquí yo te pagué con tarjeta, <ríe> dame Ajá. mi CFDI, no o es más, <ríe> dame mi factura. A veces que también las personas se quedan con la idea de que, ah, sí, me va a llegar la factura, y resulta que nunca reviso. Okay. Entonces, a la mera hora dicen, oye, es que yo gasté, a decir, por ejemplo, 10 mil con el doctor tal. No está la factura. ¿Cómo que, no, que no, no, no? Si me dijo, no está la factura. O sea, ¿de dónde, de dónde yo la saco, ¿no? Entonces, bueno, es eso. El otro punto, eh, ya revisar, digo, afortunadamente ahorita el SAT ya lanzó como que este eh, portal previo para revisar. Entonces ya podemos entrar a revisar nuestra retención. Y fíjate que está muy bien esto, porque efectivamente lo que tú decías, ya viene precargada la información. ¿Y qué es lo que pasa si vemos que algo está mal? Tenemos que corregir de origen. origen. ¿Cuál es el origen? El pago provisional. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando no tomamos esa precaución? Que nos agarran las prisas. Entonces, no está, no está correcto. ¿Por qué? Porque no está bien el pago provisional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir. Y luego, para corregir, el SAT se va a tardar, dice que tres días, si es que hay pago, o yes. 24 horas. Se va a tardar una semana, una semana y media en lo que actualiza la información. Entonces también ahorita ya podemos entrar, echarle un ojo y empezar a ver. ¿no? Porque eso nos, nos ha pasado en los otros años, sobre todo que ahora, como dices, ya viene precargado, ya sabemos y hay veces que hay cosas que no reconocemos. Entonces es bueno ahorita ya empezar, ya con cualquier régimen, cualquier actividad, empezar a revisar qué es lo que hay, qué es lo que tengo que corregir, pues de aquí a que me da el 1 de abril, que ya puedo presentar la declaración. Exacto, eh, eh, acabas de mencionar algo bastante interesante que ya es cuestión informática, ya es cuestión informática, no es cuestión tanto de ley. Si yo me voy a la ley, yo tengo, si la quiero estar presentando el 30 de abril, la puedo presentar el 30 de abril, de acuerdo a la ley, ¿eh? sin problemas, de acuerdo a la ley. Oye, pero el 30 de abril la página se va a saturar, y resulta que si el 30 de abril yo me di cuenta que algún provisional lo presenté mal, algún provisional se tuvo que mover por alguna situación, algún provisional o de meses anteriores, como lo decía aquí la maestra Yasmín, eh, de origen se tuvo que mover, yo no lo voy a poder mover en la anual. Yo lo voy a tener que mover en el origen y ahora sí espérate que la autoridad te lo actualice a, a la anual. ¿Por qué? Porque la ANUAL ya trae datos precargados que nosotros vamos a obtener de datos que en las mensuales se fueron vaciando. En este sentido, yo creo que ya no tendríamos límite del 30, yo creo que mucho eh, siendo exagerados por ahí del 15, por ahí del 15 para que tengas tiempo de que la autoridad te actualice ciertos errores que en algún momento, cuestiones que quisieras corregir en tus provisionales, en tus mensuales, para efectos de 15, como nos decía. 16 17 mucho, 18 ya la autoridad ya te está precargando nuevamente la información con los datos correctos. Y yo creo que ahorita también en Morales lo estamos viviendo. En Morales, la precarga se vino de los provisionales, ejemplo, en ingresos, ejemplo, en honorarios, ejemplo, en retenciones, de ahí se precargó todo. Oye, ¿y qué tal que por ahí el contador se equivocó en la declaración de septiembre? Pues, ¿qué crees? Vas a tener que irte a septiembre, a hacer tu complementaria, y esperarte a que la autoridad lo vuelva a precargar para efectos de presentar tu declaración anual. Lo mismo está pasando con las personas físicas. Ahorita ya entramos en un primer escenario que nos hablaba aquí la maestra de eh, salarios, ¿no? Yo creo que cómo te vas a dar cuenta tu trabajador si estás obligado o no en el primer momento a presentar tu declaración anual, ¿no? Porque muchos trabajadores, y yo creo que nos vamos a la, al ámbito ya operativo, pues yo estoy trabajando en una industria, en una fábrica, y viene el contador y me dice, oye, es que tienes que presentar tu declaración anual, ¿y qué es eso? ¿Y cómo se hace y prácticamente con qué se come, no? ¿Por qué? Porque el trabajador, pues, no es un técnico en la materia. Oye, es que fíjate que detectamos que, aparte de este patrón, ¿tú trabajas con otro? Ah, sí, fíjate que también trabajo con otro en las noches. O... Ah, pues fíjate que por eso tú solito vas a tener que presentar tu declaración anual. Y el trabajador dice, ¿y ahora qué hago? Voy a, dijera el SAP, ya no necesitas contadores, pero va a decir el trabajador, yo sí los necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a tener que ver qué cosa es eso de la aclaración anual, cómo la voy a presentar, qué tengo que hacer. Ahorita ya en un primer escenario vimos, ah, pues métete a tu visor, ve qué tienes. Como decía aquí la, la, la maestra Yasmín García, muchas veces, y ha pasado mucho, aparecen patrones fantasmas por ahí que te timbraron nómina. No, y tú ni enterado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues yo creo que todavía ahorita 23 de marzo estamos en bastante tiempo para poder hacer las aclaraciones correspondientes, ¿no? Porque estamos los trabajadores ante una hasta ante un escenario imposible y así me voy a permitir llamarlo. ¿Qué se necesita para timbrar un CFDI de nómina? El RFC del trabajador, la CUR, la antigüedad, si quiero, yo me la invento y ya te lo timbré. Ni te pedí permiso, pues. Entonces, nos estamos enfrentando a esa temática de que esos patrones fantasmas que en algún momento ocurrieron o aparecieron, pues te están afectando. ¿Por qué? Y, y también eh, ahí viene el otro comentario, maestra. Eh, muchas veces se negó la devolución. ¿Por qué? Tu patrón no me ha enterado retenciones. ¿O no? Tu patrón no me ha enterado de retenciones. Te niego de la devolución porque ¿qué te voy a devolver? si tu patrón no me ha enterado de las retenciones. Y es donde muchos abogados, eh, tú que estás ya estudiando derecho, que dice un principio general del derecho? Nadie está obligado al imposible. Oye, yo trabajador, ¿cómo voy a ir contigo, patrón, que eres mi patrón, y decirle, oye, ¿ya enteraste de mis retenciones? Porque si no, no me van a devolver, ¿eh? porque es lo que muchas veces la autoridad nos dijo, no te devuelvo porque tu patrón no me ha pagado las retenciones, y yo como trabajador digo, ¿y yo qué culpa tengo? ¿yo qué culpa tengo? ¿no? Eh, ¿qué comentarios nos tienes con respecto a, a, a esa parte de, de, del entero de las retenciones, o de esa responsabilidad solidaria, porque lo refiero ahí el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, responsabilidad solidaria como retenedor del patrón. ¿Puedo o no solicitar mi devolución? Y si me la niegan, ¿qué pasa? Sí, sí, sí, muy importante esta cuestión y se ha visto ya en los últimos años que precisamente se niegan las devoluciones por eso eh, cuando el patrón no entera y es lo que te decía hace rato, ¿no? Con las empresas que eh, estaban con el outsourcing, estas famosas pagadoras que lo que tú dices, o sea, y aparte timbraban así mal me tocó ver el caso de una señora que súper mal, o sea, el recibo decía, tiene errores. Y obviamente a la empresa que le pagó, o le pagó entre comillas, no le interesó en lo más mínimo, no corrigió recibos, nada. La señora estaba esperando su devolución porque dice, bueno, es que a mí siempre me quitan, todas las semanas me quitan impuestos. Y entonces no estoy recibiendo o no puedo tener en la devolución. Pues no, o sea, mal, mal, mal, mal timbrados que efectivamente, o sea, el trabajador, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a saber esas cuestiones? No es su área, ¿no? O sea, no tiene esa responsabilidad de estarlo verificando. Y entonces llega el tema del saldo a favor y pues resulta que no tengo, dice el SAT, ¿no? ¿De dónde te voy a devolver si no tengo aquí nada? O sea, yo siempre digo, es como un cajón en el que ahí vas poniendo eh, los impuestos y luego el SAT ya al, al final del año, cuando se hace la declaración anual, de saber cuántos tienes aquí si sí te puedo devolver o no? Porque pues está vacío. ¿De dónde? Y, este, y efectivamente, esta cuestión. Pero afortunadamente ya hay criterios, inclusive o sea, la PRODECON ha ayudado muchísimo en estas cuestiones, que tiene criterios en donde dicen no, o sea, no puedes hacer esto, porque eh, es independiente. Y además también, yo, y yo lo pienso así, o sea, si no enteró las retenciones, es tu trabajo, o sea. Es tu trabajo, ve y cóbrales. O sea, ¿por qué afectando a las otras personas? Y esto lo vemos no nada más en salarios, sino lo vemos en cualquier tipo de retención. Porque resulta que también así, digo, a nosotros nos pasa. A mí me pasó en el 2014 con unas retenciones de un cliente que no pagó absolutamente nada. Y el SAT no me hizo la devolución, entonces me tuve que ir a Prodecon, etcétera, etcétera, y pues bueno, ya después de un tiempo ya eh, me hicieron la devolución. O sea, a lo que voy es que no todo está perdido, no todo está perdido. Seguramente nos van a tocar clientes así, entonces hay que seguir. O sea, yo en, en los videos de YouTube y todo digo, tú insistes hasta que te devuelvan porque es tu derecho es tu derecho que te devuelvan ese saldo a favor y si no entro en las retenciones, sorry, o sea, that es tu problema. Uh -huh. O sea, tú ve y cóbrele, pero a mí me pagas porque yo dejé de recibir ese dinero que ellos estuvieron eh, reteniendo. Entonces, pues bueno, por esa parte este, es súper importante revisarlo y como decías, también esa es la parte de salarios, pero luego pues también nos vamos a las otras, honorarios, arrendamiento y también ahora ya con el tema de las plataformas tecnológicas uh -huh. también. Otro asunto, también otro que he visto que se ha incrementado mucho, la enajenación de acciones. Uh -huh. No tanto por eh, empresas así, sino por las plataformas. Las plataformas que ya GBM, Flink, todo esto, creció mucho esa actividad durante la pandemia. Eh, inversiones en criptomonedas, inversiones en dividendos de, de otras empresas, del extranjero sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo catalogamos todos estos ingresos en la declaración anual. Por ejemplo, en enajenación de acciones es otra declaración cita. O sea, ese va aparte, es otra anual. Podemos tener dentro de todos nuestros ingresos un saldo a favor, pero por enajenación de acciones un saldo a cargo. Entonces no va junto. Sino que sí se presenta y cuando la presentamos nos va a arrojar dos acuses. Hay que tener también cuidado con estas cuestiones. Para esto que es importante pedir las constancias de retención. A veces es difícil porque precisamente mucho es con el extranjero. Entonces ellos qué hacen? Se lavan las manos tal cual y dicen revísalo con tu contador. Pero pues es oye te estoy pidiendo a ti no. una constancia de los movimientos que he hecho en tu plataforma. ¿Cómo lo voy a revisar con el contador? No, o sea, tú eres el que tienes la información. Pero bueno, no hay algunas que no lo dan, hay otras que sí. Me ha tocado verlo y vienen muy, muy bien, muy detalladas. Entonces, pues aquí la recomendación para los colegas que van a preparar este tipo de declaraciones, pues es tenerlo muy bien identificado, saber en qué rubro de la declaración va, y ojo también, porque hablando de retenciones, también a veces hay un, un impuesto que ya se pagó en Estados Unidos o el país uh -huh. de donde sea en la aplicación. Y entonces también ahí, pues nosotros lo podemos acreditar para no pagarlo dos veces. Bien importante, digo, son, o sea, son cositas como que a veces nos enfocamos mucho en lo que vamos conociendo, pero esta actividad ya tomó mucho auge ya ahorita hay ya mucho, muchas personas invirtiendo en estas plataformas, entonces ese es otro consejo que pues aquí les paso también Ok, perfecto, fíjate, fíjate que esa eh, eh, yo yo mmm, sinceramente me he enfocado un poquito más en personas morales, en personas físicas casi no y, y, y desconocía esta parte de, de los dos acuses que nos acabas de mencionar eh, Jorge, ya aprendí algo nuevo el día de hoy y, y pues es bastante interesante, yo creo, para todo nuestro auditorio, los que nos están escuchando ahorita, eh, el tema de que, pues, en personas físicas, como les decíamos hace rato, pues tenemos bastantes regímenes, eh, llama ese salario, llama esa actividad, eh, bueno, el que llamamos régimen general, el RIF, todavía que en algún momento pudiéramos tener, que no presentan anual, pero pues ahí está el régimen, todavía como un como un periodo de transición, el nuevo reciclo para el próximo año, que no nos aplicaría ahorita, tenemos intereses, tenemos enajenación de bienes, adquisición de bienes, eh, tenemos bastantes regímenes que nos tratan la ley pues, de la renta en el título cuarto eh, de personas físicas, que yo creo que es importante que podamos analizar toda esta parte, ¿no? Porque cuando llega, oye, fíjate, ejemplo, voy a vender un terreno, no voy a pagar nada. Me han llegado muchos casos, y, y, y bueno, estoy en el estado de Oaxaca, y aquí se, se acostumbra mucho a esta parte del ejidal del comunal, yo creo que en algunos estados uh -huh. también, me dicen, oye, es que voy a vender un terreno. Ajá, ¿es propiedad? No, no es propiedad, es ejidal. Le digo, bueno, pues, de entrada no lo puedes vender, punto, punto. La, el ejido no se puede vender, Oye, ¿y cómo lo declaro en mi declaración? Oye, contador, fíjate que me dijeron que si me van a transferir, me van a depositar cien mil, doscientos mil pesos en efectivo. Pues les digo es que de entrada el origen del, de ese depósito no existe, no es un fin lícito como tal. Tú no puedes vender una propiedad ejidal ni comunal de acuerdo al derecho agrario, de acuerdo a las disposiciones legales, tú no lo puedes hacer. Que lo haga por costumbre, es otra uh -huh. cosa, ¿ok? Entonces, nos enfrentamos a muchos supuestos, nos enfrentamos sí. a muchos supuestos, donde las personas físicas dicen, oye, estoy recibiendo, recibiendo, recibiendo, recibiendo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y al rato ya que recibí mucho, me preocupo y voy con un contador y le digo, oye, tengo problemas porque recibí todo esto, y es donde el contador se empieza a imaginar o se empieza a proyectar sobre en qué régimen va a encuadrar cada uno mm. de esos depósitos que recibió. Oye, ¿te dedicas a algo? No, no me dedico a nada, fíjate que, ejemplo, me lo mandaron a Estados Unidos. O ejemplo, fue por la venta de un terreno de Girano, un terreno comunal. O fue por la venta de una propiedad como tal. Ah, bueno, si fue propiedad. Ahí ya tengo cómo decirte, vamos con el notario, sí. existe en la miscelánea una regla por ahí de que el costo de adquisición se puede comprobar con la, con el propio CFDI, incorporando el complemento de notarios que emite el notario, mm. que muchos notarios también me ha pasado que dicen, ¿cuál? Yo no sé, yo nada más te emito el de mis honorarios y punto. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, yo creo que mucha barrera, mucha. Mucho tema de discusión con respecto a personas físicas, de todos los regímenes que existen, ¿no? Me voy a permitir, este maestra, darle aquí lectura. No no se refiere como ahorita al tema, pero eh, le vamos a dar lectura y, y un poquito de respuesta. Nos dice Margarita ¿Sí? Martínez. Buenas noches, sé que el tema se trata de declaración anual de personas físicas, pero me podrían ayudar con una duda de personas morales... ¿Cómo puedo disminuir los honorarios a personas físicas de la sección de gastos, Ya que una parte forma, de, forma parte del costo de lo vendido. Por ahí, este, Margarita Martínez, creo que el día de ayer te, te contesté. Te contesté vía inbox. Eh, allá había visto tu comentario, pero lo, lo refiero también aquí de manera pública. Yo creo que es un tema informático. Yo creo que es un tema que al, al no permitirte editar la parte precargada de los honorarios de personas físicas, porque como referimos hace rato, los honorarios de personas físicas, ¿de dónde los precargó? De las retenciones, de las retenciones, de ahí lo precargó. Entonces, si no te permite moverlos del gasto al costo, yo creo que en tu apartado general, ¿cómo se llama la pestañita de arriba? Deducciones. Y todas esas son deducciones, ¿ok? Entonces, eh, yo te comentaba el día de ayer en el comentario de que se pudiera incluir en el costo, como un costo o gasto indirecto de fabricación, atendiendo a, a la naturaleza de tu negocio, ya sea comercial o ya sea industrial, pero sería en un indirecto, y disminuirlo de la parte de gastos generales que sí te deja editar Claro, no va a empatar. Esa es una cuestión muy personal, ¿eh? es un criterio muy personal. No va a empatar con la parte que a ti te da de honorarios a personas físicas. Pero, en algún momento, ¿quién es el obligado de eh, observar la, el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales? La autoridad. De acuerdo a aquel capítulo de facultades de comprobación. Y cuando llegue la autoridad, ¿tú qué le vas a decir? Oye, tu formulario no me dejó. Tu formulario no me dejó. Y nuevamente me voy a ir a los principios. Yo no estoy obligado a lo imposible. Si tú no me dejaste, yo tuve que, para mí es costo, para mí es costo y lo tuve que reflejar en el costo. Esa sería la opinión muy personal, a reserva de lo que nos quiera compartir aquí, eh, compartir aquí la maestra Yasmin, y eh, eh, con respecto al tema ahorita de declaraciones de personas morales que estamos viviendo, ¿no? Gracias. Eso es una, una excelente opción lo que tú comentas, pero sabes cuál es el tema que también, bueno, hoy tuve otra charla y también hablaba de, de la cuestión de nuestros papeles de trabajo. Uh -huh. Es bien importante que nuestros papeles de trabajo los tengamos muy bien amarrados, estas son palabras de contadores, <risa> que los tengamos bien amarrados para que ante cualquier situación adicional a lo que comenta el maestro Pedro, o sea, decir, tu sistema no me dejó, pero yo aquí tengo mi respaldo y yo lo hice así porque mi papel de trabajo está tal, tan, tal, tal, ¿no? Eso. Y también lo otro, pues, echarle otra revisada porque, pues, puede ser que haya por ahí algo que no se declaró en las retenciones de honorarios, precisamente. Okay. Entonces, Ajá. sí, yo sugeriría también. revisarlo primero. Es como, como ahorita que aprovechando las retenciones, estuvieran llegando muchas invitaciones sobre las retenciones uh -huh. que estaban mal de pagadas y eso. Exacto, diferencias. Entonces, una es pues revisa, o sea, primero te está llegando un, ahora sí que se estaba encendiendo un foco rojo, revisa. Si estás bien, ok, o sea, ahora sí que el que nada debe, nada teme, ¿no? Si está mal, corrige. Entonces, esa es la sugerencia. Y cuando tú dices, está bien, pues aquí está mi papel de trabajo, aquí están mis FDIs, aquí están mis declaraciones, ¿qué más? ¿No? Mi contabilidad, los registros, etcétera. Entonces, pues ya, ahí sí, ya nada que temer. Ok, perfecto. Gracias, maestra. Pues aquí tenemos otro comentario también de, de tu tocaya. Y, y, bueno, ahí ya le he comentado de, de, de ti, Ajá. Yasmín García. Hay, hay dos de Exactamente, hay dos de García por aquí. Este Nos dice yasmín García, así es, insistir es la palabra correcta. Creo que el SAT niega el saldo a favor dejando a la deriva a quien se pueda y quiera defender y quien opta por dejarlo así. Siempre es recomendable mandar complementario con papeles de trabajo y estados de cuenta, y si te devuelven. También nos comenta, también es importante que se asesoren bien, y contraten a la persona adecuada, en este caso el contador, que es quien sabe cómo llenar la declaración correctamente, y presentar el papel de trabajo adecuado, y todo documento comprobatorio adecuado para validar ese saldo a favor. Nos comenta aquí, tu a Yasmín García también. Eh, Ay, no. <ríe> y, y aprovechando, ahorita ya ya, ya, ya en pocos minutos también tenemos el, el programa con eh, el maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Martín Rojas, eh, perdón, Enrique Corona, ya, ya, ya mencionó a Martín, y eh, el maestro Efraín Salvador eh, en Rompiendo Paradigmas a las nueve de la noche. Los esperamos aquí también por medio de su plataforma de noches eh, de, perdón, de capacitación. El siguiente programa que es Rompiendo Paradigmas. Ahí a cargo del maestro Aranda y el maestro Martín Rojas Tamayo. Sean invitados todos. Y pues seguimos con el tema este bastante importante, yo creo, y bastante, bastante largo. Yo creo que da para, para mucha plática. Y, y, y pues el día, el día de hoy pues estamos aquí platicando con la maestra Yasmín sobre personas físicas, ¿no? ¿Qué, qué más nos pudieras comentar o algunas recomendaciones generales sobre esta declaración a las que nos vamos a enfrentar ahorita en abril? Sí, otra recomendación muy importante es revisar la constancia, la constancia de situación fiscal, porque el año pasado se dio mucho, el año pasado, o sea, yo, yo tengo muchos años y he presentado miles, así, miles de declaraciones de personas físicas, miles. Entonces, eh, el año pasado eh, tuvimos una situación que no se había visto en otros años. Y como ya sabemos, el SAT va eh, teniendo... El, platicábamos tú y yo en el video de cuadra de, que hicimos de beneficiario controlador, platicábamos de cómo un aviso o un reporte le sirve para tomar otra información. O sea, a, ojo con eso. Entonces, el año pasado se estuvo dando mucho la situación de que a muchas personas les aparecía activo el, el tema de dividendos. Uh -huh. eso estuvo así, o sea, fue la moda del año pasado en personas físicas. Entonces, decían, es que me llegó y ahora tengo que presentar dividendos y es necesario poner un RFC, si no, no me deja avanzar. También lo típico, lo típico, la persona que nada más quiere enviar, enviar, enviar. Obviamente, cuando se presenta eh, el tema... De que ya no me deja pasar, pues ahí ya, hasta ahí llegó, ¿no? Ya no saben qué hacer. Bueno, digo aquí paréntesis, pues precisamente para eso son los programas que te platico: de preguntarme al contrario, El año pasado tuve uno de preguntas y respuestas de la declaración anual, y ahí llegaron muchas personas con estas preguntas. Entonces, una, eh, una cuestión es esta: revisar, revisar qué es lo que tenemos en la constancia de situación fiscal, y también ahorita, o sea, ya, eh, ya tenemos tiempo para corregir y revisar y ver qué es lo, a lo que nos vamos a enfrentar con nuestra declaración. Porque en muchos casos, eh, yo te diría que no era un error, o sea sino que en muchos sí era, es que hace años me di de alta eh, porque íbamos a abrir una empresa, pero ya jamás se llevó a cabo el negocio, eh, nada más nos registramos y ya no. Y a las personas se les va olvidando esa situación, pero al SAT no. Entonces ahí se queda y adicional con los reportes de socios las personas morales tuvieron que enviar, ahí aparecen los RFCs, entonces el SAT dice, ah, ok, ok, a ver, tú apareces acá en esta empresa, no estás como persona física, entonces empieza a hacer tus relaciones y dice, a ver, aquí tú estás recibiendo dividendos, aunque no recibamos dividendos, o sea, para el SAT sí, porque eres socio de una empresa y por lo tanto tenemos esa obligación, así sean ceros, así sean ceros. Muchos de los consejos del año pasado fue justamente pues no recibiste nada, no reconoces, pues cero y corrige la situación para que el próximo año ya no tengas ese problema. Es esto, el otro pues eh, declarar, declarar todos esos ingresos que a veces tú decías ahorita la venta de una casa o algo. Pues como una casa normalmente está exenta, hay reglas, pero normalmente está exenta una casa habitación y ya las personas dicen no, pues ya. O sea, ya hice el trámite el con el notario y ahí quedó. No, hay que declararlo. Porque la cuestión también es que, pues, si no se declaran estos ingresos exentos y el SAT uh -huh. lo detecta, pues, no lo no va a cobrar. Entonces, hay que poner mucha atención con esto. También con los préstamos, eh, que los o sea, cuando el contribuyente otorga préstamos y por eso cobra intereses, o sea, está el capítulo de intereses, o sea, luego se nos escapan esos diversos ingresos, bien lo decías, hay muchas fuentes. Entonces, para tenerlo correctamente declarado en el rubro que debe ser, si hay retenciones, aprovecharlas. Lo mismo, las deducciones adicionales a todo el tema de deducciones personales que pudiéramos tener. Y hablando de eso, el día de hoy, el SAT publicó, no sé si lo pudiste ver, un, eh, un comunicado respecto a la deducción de intereses reales por crédito hipotecario. ¿Y sabes qué es lo que dice aquí? O sea, así, digo, en palabras menos. Hubo mucha inflación, los intereses reales son cero. Y por lo tanto, fíjate, el impacto, el impacto que tiene esa cuestión. O sea, sí, la la mayoría, mayoría tipo, de saldos a favor se, generara, se generaban por eso. Así es. La mayoría. Es. Entonces ahora... Agárrense compañeros, colegas, porque nos va a llover, nos va a llover. Eh, recuerdo hace algunos años cuando fue al contrario, hubo poca inflación y entonces eh, los saldos a favor venían pues bien, o sea, y luego decían, ¿y de dónde es esto? Pues es que tienes una inversión en el banco y pues hubo poca inflación. Ahorita estamos en lo contrario. O sea, inflación alta sobrepasa y por lo tanto los intereses reales pagados Cero. Y fíjate que ya me llegó una consulta al respecto y me dijo este, la persona: Oye, es que yo tuve más retención de lo que aparece en mi carta del Infonavit. Pero le dije: Bueno, o sea, pues revísalo con tu patrón, revisalo en el Infonavit. Pero pues no había yo previsto esto hasta ahorita que el SAT emitió el comunicado hoy. Y dije: ah, Pues es esto. O sea, es esto. Ah, entonces, pues bueno. La sugerencia también es estar así súper atentos a los comunicados que va teniendo el SAT, porque pues a veces digo, estamos trabajando, nos enfocamos en ciertas cosas, se nos puede ir algo, pero estar atentos a las redes sociales, digo, ya desde la otra vez que, que me invitaron a platicar de redes sociales, yo les decía, en mi caso muchas veces entro para aprender, no tanto para, ver, digo, de repente sí, porque pues todo se vale, ¿no? También entretenernos. Pero pues ya que estamos ahí, pues también hay que seguir al SAT, por ejemplo, y a Ajá. ver qué está, este, qué, cuáles son los comunicados, qué es lo que tengo que saber para poder asesorar correctamente al cliente. Y pues bueno, que no nos agarren en curva como con esto, porque pues vamos a ver que no va a traer saldo a favor. O sea, y, y efectivamente, o sea, muchas personas asalariados tienen saldo a favor por el crédito de infonavit Entonces lastimosamente este año tenemos otra situación y hay que prevenirlo, hay que ir platicando con ellos. Sí, claro, y, y, y esta, este comunicado yo creo que eh, tiene el origen de, de la definición como tal del interés real como tal, porque el interés real, recordemos que está afectado por la inflación, y al tener una inflación alta pues el interés real pues tiende a ser mucho menor o de no existir, como Exacto. en este caso lo manifiestas. Igual, al respecto, eh, veíamos hace rato eh, la parte de que muchas veces nos confiamos del notario, ¿no? En enajenación de bienes. Y fíjate que el notario ya me retuvo el impuesto, ya lo pagó y ya, ya cobré mi dinero y se acabó el problema. Recordemos que en este régimen de enajenación de bienes, tenemos obligaciones provisionales y tenemos obligaciones anuales. Lo que hace el notario es una obligación provisional, no es una obligación anual. Entonces, en la anual nosotros tendríamos que informarlo y de acuerdo a la mecánica de cálculo, me voy a, a remitir un poquito a ese, a, a, a ese régimen de enajenación de bienes. Recordemos que existe un ingreso acumulable y un ingreso no acumulable que aunque se llame no acumulable, sí me va a generar un pago de impuesto, de acuerdo a una tasa que se determina, uh -huh. de acuerdo a un procedimiento. Entonces, lo que yo pagué en el provisional fue, de acuerdo a ingresos acumulables, no a los no acumulables. Y eso va a depender ¿De qué? Ah, pues del monto de la enajenación, de los años de tenencia, de la vivienda, de muchos factores. Por eso es que muchas veces dice, dice la autoridad, ya no vas a necesitar contador Ah, bueno, ¿y quién te va a decir cómo se determina, ejemplo, esa tasa? Si vas a tener que pagar. Oye, es que, de que vendí una propiedad, una casa, ya me pagaron, ya me retuvo el notario, y yo pienso que ya con eso, ya. Oye, no, espérate, ¿y la obligación anual? ¿Y la obligación anual qué pasa? También veía hace rato en, algunos, en algunas redes sociales por ahí, ¿qué pasa con la enajenación de un automóvil usado? también va a depender de muchos factores, lógico, va a depender de muchos factores, pero nosotros como contadores tendríamos que analizar estos supuestos de él. ¿viene la enajenación anterior de una persona física sin actividad empresarial? ¿viene de una persona moral? ¿de quién viene? ¿se trasladó el IVA en algún momento? ¿no se trasladó? Cuestiones ya un poquito más técnicas fiscales. Y yo creo que ahí es donde el contador entra y dice pues ahora, ahora sí soy requerido, ¿no? Tenemos aquí otro comentario de Leticia Sánchez, dice, los accionistas tienen la obligación de dar de alta el concepto de socio accionista, por eso en el anual aparece activado el apartado de dividendos, y el problema es muchas de las veces el socio no recibe dividendos en ese año. ¿Aquí qué aplica poner en la anual cuando no se reciben dividendos, pero la obligación de acuerdo a su constancia está activa? Yo creo que ya nos Habías comentado sobre eso, ¿no? Sí, exactamente. Pues digo, ahí se va en ceros. Uh -huh. Uh -huh. Lo importante que ahí nos va a solicitar es el RFC de uh -huh. la compañía, de la, de la, bueno, de la persona moral, de la sociedad de la que son socios. Entonces, tener ese dato eh, a la mano, si no se tiene, eso fue de las cuestiones del año pasado que pues muchas personas te digo que desean sí. Inclusive algunas personas, digo, creo que ya no se usa tanto, pero había empresas que pagaban a los trabajadores otorgándole, pues, alguna parte accionaria, algo, y entonces lo registraban como socios, y de uh -huh. ahí venía también esa situación. Sí, o sea, y, y, y yo digo, <risa> <risa> también. <risa> bueno, y las cooperativas, ¿para qué se utilizaban, no? O, sí, sea, o sí, se sí, utilizan, sí. no sé. Entonces, pues, muchas cuestiones así. Y, y, y volvemos al punto, o sea, el trabajador ni en cuenta o sea, lástima, o sea, un buen de cosas, y te digo, pues a me da mucho coraje esto de la este Pero pues sí, así en cuenta este, Y pues bueno, otro punto que quiero comentar, importante hablando de las deducciones, es el tema de a veces se nos confunden también los clientes, y también me ha pasado con algunos colegas, que tenemos la idea de, de decir, bueno, tengo estos gastos, estos gastos personales, ¿cuánto me van a devolver de eso? Entonces, no es, o sea, no es que te van a devolver algo de lo gastado, sino que ya Ajá. lo decíamos hace rato. O Entonces, sea, te devuelve algo, pero de impuesto. ¿Por qué? Porque al tener estos gastos, lo que pasa es que la base de ISR, pues, disminuye, y por lo tanto disminuye el ISR, y así, ya sea el retenido o el pagado, los pagos provisionales, eh, pues, es mayor que el causado. Entonces, no, no se devuelve parte del gasto, ojo, porque... A veces llegan así con que, oye, pero pues si pagué 30 mil pesos de, de un, un gasto, ¿no? De un, en, en un gasto hospitalario, ¿cuánto me van a devolver ahí? La costumbre, y eso lo sé desde hace ya muchos años, es aproximadamente el 30% de eso se te va a devolver. Entonces la persona a veces se queda con que, ah, pues mira, gasté tanto, me van a devolver. Pero si no tiene ISR, por más gastos que tenga no va a ver de dónde sea la devolución. Entonces, también ojo con esto, eh, estar atentos con esas deducciones, revisar y también, pues, re revisar, ahí también nos toca a nosotros que a veces el SAT, ya sabemos que es un robot, el que de inicio, ¿no? El que de inicio lo pasa o no lo pasa para las deducciones, toma ciertos criterios, como es el caso del uso del CFDI. Hasta ahorita, la guía de llenado del CFDI 3.3 lo menciona claramente y dice que el uso del CFDI no va a afectar en la deducibilidad o el acreditamiento, uh -huh. ya sea ni ese de, error en IVA, de ese gasto. Entonces, si nosotros tenemos un gasto que entra en, los, en las deducciones personales, pues bueno, tenemos que mover nuestra declaración y eh, en dado caso que va a ser lo más seguro, que el SAT lo va a rechazar, y pues hay que presentar el formato 32, que es el de devolución, el famoso FED. Entonces, te digo, no. también son cuestiones que hay que irlas eh, previniendo, sí. hay que las revisando, ya decíamos, utilizar los visores, estas herramientas que ahorita tenemos, y pues ya, de entrada, para no tener sorpresas. Ok, perfecto. Pues bastante interesante esta, esta, esta plática de personas físicas, yo creo que eh, todavía estamos en tiempo, nos quedan algunos días para irnos preparando para abril pero pues no dejarlo, no dejarlo ahí a, al último día, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos en, en un principio, eh, va a haber algunos detalles que vamos a tener que corregir de origen y pues se van a actualizar en dos, tres días y en lo que esperamos la actualización, pues se nos va el tiempo, ¿no? Entonces no nos confiemos en esta parte de las personas físicas, aunque venga precargada la situación, una precarga, yo creo que pasa lo mismo que pasa con con el IMSS, con sus emisiones, simplemente son propuestas, y no quiere decir que estén bien, no quiere decir que lo que nos está diciendo la autoridad esté bien, para efect, para esos efectos, pues nosotros tenemos el conocimiento técnico, el conocimiento legal, el conocimiento normativo, para la aplicación de las disposiciones, en este caso, para la determinación de las contribuciones. Eh, todavía estamos bastante alejados personalmente, así lo comparto estamos bastante alejados de que un robot pueda determinar las contribuciones de una manera eh, que está estipulada en las disposiciones fiscales, hay muchos muchos, pero uh -huh. muchos, muchas deficiencias, muchas deficiencias lo estamos viviendo ahorita con los reciclos de que si emitiste una y no te la pagaron, como es la operación una PUE y no te la pagaron pues cancélala y al rato tienes que declarar y hasta que no esté cancelada. Y si no está cancelada y tiene relación, pues no te va a permitir cancelarla. Entonces vienes en otra temática, en otros asuntos, hasta que te permita declarar lo que en realidad tú quieres declarar o lo que en realidad ocurrió en tu entorno económico. Pero la autoridad dice, para mí todo es FDI y a mí me vale hasta que me lo canceles, hasta que me lo demuestres, Oye, pero te lo quiero cancelar y no me dejas. Ah, porque te puse ciertas restricciones a la cancelación. En ese sentido, nosotros estamos, pues, amarrados de manos, ¿No? Hasta que, hasta que se pueda actualizar en los sistemas informáticos. Pues bien, maestra, eh, pues, como siempre, el tiempo es bastante corto, yo creo que que hay mucho tema del que hablar, pero pues, eh, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa Noches de Census. te agradezco la la aceptación a la invitación, personalmente pues estoy complacido de tenerte aquí en tu programa nuevamente ya en segunda ocasión y pues eh, te dejo el micrófono para algunas otras recomendaciones finales para para nuestro auditorio y poder cerrar nuestro programa y nuevamente les recuerdo que ahorita ya en unos minutitos más a las nueve tenemos rompiendo paradigmas con los maestros que ya les mencioné hace ratito muy bien si ¿Sí hay otro punto que también pues eh, hay que tener cuidado con aquella aquellas cuestiones muy importantes digo ahorita ya con el tema del precargado y con el tema de que todo casi todos tienen un CFDI ¿no? eh, resulta que hay eh, pues algunos rubros que quizá pudiéramos mover a mí me pasó que eh, la, hace dos años una señora me dijo que que había pagado, que había hecho pagos provisionales, entonces que le pusiera en el cuadro de pagos provisionales lo que había hecho, o sea, cosa que no era cierta. Entonces, uh -huh. pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Recientemente me llegó una persona que me dijo que le llegó un acto administrativo, entonces dije, bueno, pues un requerimiento. Y me dijo un requerimiento, un requerimiento, y es bueno, pues normal ahorita, ¿no? O sea, porque están uh -huh. lloviendo los requerimientos, pero resulta que era porque eh, en el 2017 de la declaración de 2017 que se presentó en el 2018, tenía un saldo a favor, el SAT se lo devolvió, pero ahora en el 2022 le dice, ¿sabes qué? No procede. No así es que venga para acá, <ríe> regrésamelo porque no era. Eh, bueno, digo, ya no ahondamos más porque pues ya no le agradó el honorario a la persona, o sea, dijo, o sea, encima de que le tengo que dar el SAT, sí, bueno, una cosa es el <ríe> salario, no, otra soy yo. <ríe> Sí, otra cosa yo, otra cosa es mi trabajo, lo que sé, ojo con eso. Entonces ya no ya no pude saber más, ya no les puedo contar más, pero lo que sí es un hecho es eso, o sea, en algún momento, algunos sí tienen suerte y nunca pasa, así como los que nos dicen, a mí nunca me ha pedido el SAT, no nunca nada. me ha referido. Ajá, o sea, no pasa nada, y, y puede ser, o sea, puede ser que una persona sí esté toda la vida teniendo depósitos en efectivo de miles, o sea, y no pase nada, sí puede ser, pero también puede que no. Y lo mismo, o sea, en algún momento puede ser que la autoridad diga no procede a tu saldo a favor. Uh -huh. Por lo tanto, ahora regresa. Bueno, si te di 10 mil ya con actualizaciones y recargos, ahora me tienes que regresar 12 mil, ¿no? por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Les digo, revisar. O sea, es que siempre hay que revisar la información del cliente. Hay que pedirle que nos dé eh, todo lo que tenga y nosotros pues ahondar en la constancia, en sus movimientos, a ver qué encontramos. Y eh, también ya para finalizar, otro consejo, no apresurarnos al día 1 de abril uh -huh. a presentar las declaraciones. O sea, digo Hay muchas personas que sí les gusta el 1, el 2, máximo el 3, <ríe> ya tener la declaración presentada, pero pues ya la experiencia nos dice que normalmente se presentan algunos errores en los aplicativos. Entonces yo recomiendo en la segunda quincena ya más o menos ya con tiempo puedes presentar la declaración y también el otro punto pues si no tienen contraseñas si no tienen firma electrónica pues estamos a tiempo o sea casi que apenas apenas con así como está el tema de las citas y todo esto pudiera ser que tuviéramos suerte de conseguir una firma electrónica este pero irnos preparando irnos preparando con eso y, y pues bueno, pues sería todo sería todo, si, obviamente si hay algún otro tema algún otro pendiente o quieren que sigamos platicando <ríe> con todo gusto estoy en mis redes sociales que es arroba lc guión bajo como se puede ver aquí y y z guión bajo qs de cuadra solutions, así estoy en twitter y en instagram que es en donde más participo en eh, facebook todavía no me convence del todo, entro y ando viendo, pero no es mi no es mi red social favorita <ríe> y por supuesto en el canal de YouTube, YouTube. de Cuadra Solutions Ok, Ángel perfecto Perfecto, pues este, la, los invitamos también a que sigan aquí a la maestra Yasmin García algunos temas eh, bueno, todos los temas que, que toca ahí bastante importantes, en algunos ya, en algunos creo dos, he tenido la oportunidad de participar, dos, ¿verdad? que tienen la oportunidad de participar, ya, ya van a ser tres, ya van a ser tres, ya van a ser tres. Eh, tres. estamos preparando uno por ahí, pero pues eh, los invitamos también a, a que se suscriban ahí a su canal de YouTube, a, a su Instagram, a sus redes sociales, y pues por mi parte eh, les agradezco a ustedes la compañía, les agradezco a ustedes su atención y pues siempre el objetivo de este tipo de programas, como les comentaba en un inicio, pues es el compartir, ¿no? Eh, muchas veces hay, hay muchas dudas, hay demasiadas dudas con respecto a esto, hay muchos foros en las redes sociales, se comenta demasiado esto, pero pues yo creo que cada uno se va formando su criterio con algunos comentarios, y esperemos que nuestros comentarios, tanto los de los expositores como los de su servidor, pues sean de utilidad para ustedes, ¿no? Los esperamos el próximo miércoles, en eh, noches de census, me parece que va a estar ahí el maestro eh, Eliseo, ya por segunda ocasión también, nos esperamos también eh, en, en este subprograma el próximo miércoles, y pues agradecido aquí de la maestra Yasmín García, que por segunda ocasión nos visita aquí en su casa, noches de census. A nombre de todo el equipo de census capacitación, les doy las gracias, y pues nos estaríamos viendo la próxima semana, el próximo miércoles a las siete y media de la noche. Servidor Carlos Ramírez, me despido de ustedes. Saludo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Pedro, eh, Carlos Ramírez, gracias, eh, maestro Antonio Aranda, saluditos. Espero que haya estado por ahí escuchando. Sí, y también sí. gracias a todo el equipo de Census, un saludo para todos y pues aquí estamos pendientes cuando, cuando otra vez me inviten. Muchas claro, gracias muchas a todos gracias. también, que se conectaron, que estén muy muy bien. Hasta gracias. pronto Gracias, saludos.